Alzaré y comprenderé que la vida no es perfecta Mucha gente ni siquiera agradaré Pero seguiré y medio venceré En defensa del amor que sentiré En varias batallas sí, he caído sí, no. Sigo de pie, nunca me he rendido la negatividad no pudo conmigo, filme sigo y lo tropiezo que pasé No fueron fracaso lo que me hicieron crecer Las puertas cerradas las abriré, a pesar de las adversidades que encontraré Sé bien lo que quiero y nadie me va a detener Antes de pensar en el otro mejor piensa en cómo crecer El tiempo pasa y si las heridas cura. Y lo que no haga en el presente en el futuro te tortura La vida no es dura la sin atadura, Lleva contigo lo bueno y lo malo para la basura Estamos de paso para vivir en amargura Disfruta el silencio y tu alma desnuda Mantén siempre la calma cuando te encuentres a oscura Respira y a tu interior procura Que allí encontrará toda la respuesta que buscabas Si está confundido mi pana yo Busca en tu interior con ganas Te dará la respuesta adecuada Ayer lloraba Hoy yo sonrío, no sé qué mañana pasará Solo transito por el camino, felicidad completa no la A mí me superaré, mi frente alzaré y comprenderé Que la vida no es perfecta, mucha gente ni siquiera agradaré Pero seguiré, mi odio venceré, en defensa del amor que sentiré Y no me defraudaré, siempre lucharé y lo conseguiré Aunque venga mil tropiezos con mis versos les juro Mantendré y jamás tendré Ni llorar porque mi fuerza alcanzaré Ahora avanzo por un mundo Sin ser visto, por ser malo Insisto, Haciendo esa marcha ya a Cristo, pero carán Si viene un imprevisto, la muerte se enquisto de nada te vale ser El más listo, señalarán Ni te juzgarán, ni criticarán No darán cuenta de algo que jamás Tendrán, que nunca amarán Ni sabrán que sentirán Quienes caen en la lona y se levantan Con afán, la Be proud that you have a done, yes ese done Abarca en el corazón, have you turned it on? en la misma dirección Que el amar y el ser amado es la mejor combinación Ayer lloraba hoy, lloraba, hoy yo sonrío No sé qué mañana pasará Solo transito por el camino Felicidad completa no la hay Solo son momentos que te da la vida cuáles debe de disfrutar que no pierdas el tiempo en lo negativo que nada te resolverá. superaré, mi frente saber y comprenderé que la vida no es perfecta mucha gente ni siquiera agradaré pero seguiré, mi odio venceré en defensa del amor que sentiré y no me defraudaré, siempre lucharé y lo conseguiré aunque vengan mil tropiezos con mis versos les juro levantaré mi fe mantendré y jamás tendré Llorar porque mi fuerza alcanzaré. Señor, concédenos la serenidad para poder aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, Danos el valor para poder cambiar aquellas que sí podemos y la sabiduría para poder distinguir la diferencia. Hágase siempre, siempre tu voluntad y no la nuestra, no la nuestra, no la nuestra. Que llorar porque mi fuerza alcanzaré.